¿Qué? Le subiste el volumen, ¿verdad? Probablemente eh, esperaste un tiempo para corroborar que el video no tenía audio, pero antes de eso probablemente le subiste el volumen a tu celular, a tu computadora o depende del dispositivo donde eh, lo estés viendo. Esto fue un pequeño experimento para demostrarte que cualquier persona puede eh, manipularte, puede implantar una idea en tu cabeza, pero te das cuenta de que no es así cuando corroboras la información. En el momento en que le subiste el volumen y viste que no era el problema tu dispositivo, fue donde corroboraste esa información y te diste cuenta de lo que en realidad estaba pasando. El video originalmente no tenía audio. Pues bien, en Omega Pro debería de ser igual. ¿Por qué? Porque mucha de la información que te están dando no es cierta muchas de las cosas que te dicen es simplemente para manipularla y como te das cuenta pues fácil corroborando la información que te dicen si todo el mundo hiciera este ejercicio en omega pro se darían cuenta de que muchas de las cosas que te dicen no es verdad omega pro tiene su propio banco en europa regulado por la FCA la máxima autoridad de conducta financiera del reino unido es como si yo te dijera que te estoy invitando a un consorcio que tiene un banco que está regulado acá en México por la Conducef. ¿Sale? Por la Conducef. Allá en Europa se llama FCA. Cuestiónate todo. Pregunta todo. No dejes que los demás piensen por ti. E incluso, si esta información que te estoy dando en este video no te satisface, investiga por, por tu propio medio. Mi idea no es implantar una, un dejar mal a Omega Pro simplemente porque sí, simplemente porque quiero. Simplemente por las visitas, como me han dicho en los comentarios. Si no estás conforme con lo que yo te digo, contrasta la información. Eso es lo que debería de hacer todo el mundo. Ok, este sujeto me dice esto, vamos a corroborar a ver si es cierto. En Omega Pro me dicen esto, vamos a corroborar a ver si es cierto. Contrastando informaciones es como se llega a la verdad. Y algo que quiero destacar de esta imagen, para las personas que son un poquito curiosas, es la portada de la revista Forbes. Tanto a Andrea Sacax como a Dylan Werside, a ambos les hicieron un reportaje y aparecieron en la revista Forbes. Y eso es algo que vale la pena mencionar. No cualquier persona aparece en la revista Forbes. Y el artículo en cuestión, eh, muchachos, es un artículo pagado por ellos mismos. El artículo es este de Forbes India, el cual prácticamente alaban la labor de D. Lauer -Saint. Y eh, después de echarse toda esta hablada, al final podemos ver que hay un disclaimer, un disclaimer que dice The views, the suggestions and opinions expressed here are the sole responsibility of the experts. No Forbes India journalist was involved in the writing and production of this article. En otras palabras, bueno, en español, no en otras palabras. Esto quiere decir que no hay un periodista. Véanlo aquí. Ningún periodista de Forbes India participó en la redacción y producción de este artículo. En pocas palabras, ellos pagaron este anuncio. Porque el propósito de ellos para manipularte, el propósito de ellos... Para, para ocultar la información o dar la información distorsionada, es para que tú captes a más personas, a la institución, a la, a, la, a la empresa. Todo se resume en eso. Vamos a ver, si Omega Pro es tan fácil que simplemente lo que necesitas es dejar tu dinero por 18 meses y ellos te van a dar un 200% de ganancia sobre tu inversión. ¿Por qué si sí es tan fácil? ¿Por qué necesitas capacitaciones? ¿Por qué necesitas estar en charlas de Zoom? ¿Por qué necesitas que te enseñen a hacer qué? Simplemente lo que necesitas es dejar tu dinero y que tu dinero trabaje por ti. Entonces, todo esto que te inducen a meterte a capacitaciones, a charlas de Zoom es simplemente porque necesitan que la gente esté ingresando. Y esto de que... Eh, meter a personas es opcional es simplemente una justificación muy barata ¿por qué? porque el sistema está creado de manera que todas las personas que ingresan sean captadores de más personas véanlo desde este punto tú no puedes ingresar a omega pro por ti mismo que tú digas ok voy a ingresar simplemente porque entro en la página me registro ingreso mi dinero y listo se acabó dentro de 18 meses nos vemos no tú necesitas un link de afiliado que te explique que te adoctrine que te meta charlas de zoom que te haga un captador desde el momento que tú necesitas que otra persona te ingrese a la compañía esta persona por lo general son rangos altos y eh, por lo general lo que necesitan es simplemente captar a más personas y hacer de ti un captador más así que si te dejas influenciar desde el segundo uno si entras en las charlas de zoom si entras en las capacitaciones si entras en todas estas reuniones corpora corporativas en estas charlas café con diamantes vas a terminar siendo un captador ¿Y qué está de más? O sea, ¿qué tiene de malo ser un captador? Pues si tú conscientemente quieres ser un captador, no hay ningún problema, pero que te impongan esa idea poco a poco como una secta, ahí es donde yo veo el problema. Además de que verás que poco a poco te irás alejando de tu familia. En, es, en esos momentos donde tú debes decir, ya no más debo salir de aquí, yo vivía con mis padres, pero ¿saben qué pasó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 Esa libertad financiera que todo el mundo anda buscando y una palabra tan mencionada en Omega Pro termina siendo esclavitud financiera. Y son actividades relevantes, pero son actividades complementarias. Si tú quieres realmente crecer, si tú quieres estar generando impacto, tienes que ganar dinero. Tienes que estar ganando dinero. De nada te sirve... Eh, de nada nos sirve y de nada te sirve a ti estar aquí, pasártela muy bien entretenerte, capacitarte si no estás ganando dinero y para eso, para poder ganar dinero el 80% de tu tiempo debieras estarlo dedicando a las actividades que te dejan dinero a hacer llamadas, a prospectar a, a dar seguimientos a hacer cierres, a estar eh, próximo a la gente que te, que te aporta valor y estar en ese tema y es que Omega Pro sí paga en ningún momento se está diciendo que no pague hasta el momento, hasta el día de hoy que estoy grabando este video. Pero es que para que pague necesita justamente eso. Necesita que hayan nuevos inversores para pagarle a los que están antes que ellos. Y esto, señoras y señores, es un esquema Ponzi. Si para muchos que han escuchado esta palabra aún no sabe qué es un esquema Ponzi, vamos a explicarlo de la manera más fácil y sencilla posible. ¿Qué es un esquema Ponzi? El esquema Ponzi lleva este nombre por su autor Carlo Ponzi, quien pasó a la historia por estafar a millones de personas con un modelo de estafa piramidal que luego se conocería como estafa Ponzi. Viaja de Italia a Estados Unidos el 15 de noviembre de 1903 y luego de varios problemas con la justicia por falsificación de documentos y contrabando de inmigrantes italianos, en 1919 se entera de un negocio de cupones que los inmigrantes europeos necesitaban para enviar cartas a sus familiares desde estados unidos y este se dio cuenta de que los cupones costaban la mitad en europa con respecto a estados unidos así que montó una empresa llamada security exchange company donde convenció a pequeños inversionistas de entrar a su negocio, donde él le entregaría una ganancia del 50% en solo 45 días y el 100% en solo 3 meses. Al poco tiempo de haber comenzado este negocio y al ya existir, miles de personas satisfechas por haber retirado sus ganancias estas mismas personas sirvieron como promotores de la estafa y en poco tiempo los inversionistas pasaron de ser miles a cientos de miles, esto llamó la atención de la prensa misma que se dio cuenta que la rentabilidad de esta empresa no provenía de la compra y canje de los cupones antes mencionados sino que más bien el dinero venía directamente de la gente que entraba por debajo en la pirámide de esta manera pagan a los inversionistas anteriores y el ciclo se repite una y otra vez siempre y cuando hayan inversionistas nuevos cosa que dejó de pasar el 1 de noviembre de 1920, casi 20 años después de que la estafa comenzó. Después de cumplir 3 años y medio en prisión, se fue para Brasil con una riqueza de alrededor de 15 millones de dólares, producto de su gran estafa. Actualmente, más de 100 años después, el esquema Ponzi se ha perfeccionado para durar y crecer en el tiempo. Y muchas de las características que se han modificado hasta el día de hoy son las siguientes. Número 1. Los ponzi actuales se trabajan en criptomonedas, no en dólares, ni ninguna moneda fiat, ya que las criptomonedas tienen la característica de que están encriptadas, y en caso de fraude hay muy pocas maneras de tener un registro de las transacciones realizadas, y además son muy pocos los países en donde las criptomonedas están reguladas. Así que a lo que a muchas personas es una ventaja para muchos también es una oportunidad de oro como para los estafadores. Número 2 Una de las características principales que tienen los modelos de inversión basados en un Ponzi es que para asegurar su crecimiento y conseguir nuevos inversionistas ofrecen jugosos incentivos para las personas que logran atraer a la mayor cantidad de inversores. Estos premios van desde dinero hasta autos último modelo. Claro, siempre te dicen que esto es una opción y que no es necesario agregar a más personas, pero tú te pierdes de todos estos premios si no lo haces. En otras palabras, manipulación. Número 3. Las ganancias provienen de negocios muy cuestionables. Puede ser de la minería de piedras o metales preciosos, de apuestas deportivas, minería de Bitcoin, o el mercado de Forex. O hasta que las ganancias provienen de vender terrenos en Marte para que cuando Elon Musk lo colonice, tú ya tengas tus parcelitas con ganado y una huerta incluida. Ponle lo que quiera, tu imaginación es el límite, pero al final todo esto es una puesta en escena para justificar el Ponzi. Número 4. Para asegurar que el Ponzi dure más tiempo, te ponen multas por retirar el dinero antes de lo acordado, cosa que previene que todos saquen su dinero cuando quieran y el Ponzi se caiga. Número 5. El mito del interés compuesto para asegurarse que la gente no retire su dinero, los incentivan a volverlo a invertir y ganar muchas más ganancias sobre sus ganancias previas, de esta manera, aunque unos cuantos retiren su dinero y no vuelvan a invertir, la gran mayoría nunca retira su dinero, sino que lo vuelve a meter al ponzi, así que cuando se vayan con el dinero de los inversionistas el acumulado será aún mayor, porque el dinero que ofrecieron como ganancia, Nunca se fue del Ponzi. Ahora que entendemos cómo funciona un esquema Ponzi, podemos darnos cuenta que es necesario y vital que la gente esté entrando constantemente para pagarles a la gente anterior a ti. Entonces, ¿qué sucede cuando esto deje de pasar? Cuando la cantidad de gente que entre sea menor a la gente que hay que pagarle. Pues simplemente se van a ir con tu dinero, justo como pasó con Omniatech. Si no, pregúntales a Delaware, pregúntales a Mike Sims, pregúntale a Andreas Acax, que ellos estuvieron en Omniatech y dejaron a muchos inversionistas sin su dinero. Ahora bien, tú dirás. Pero Emanuel, lo que pasa es que ellos no ganan dinero por meter gente directamente, ellos ganan dinero porque hacen Forex, están en el mercado de criptodivisas, hacen eh, lo que se llama pares, eh, pero y ellos captan el dinero de ahí. Pues bien, déjame decirte amigo mío que todo esto es una puesta en escena. Todas esas gráficas que te mandan, todos esos resultados que ves es simplemente números inventados. ¿Y por qué lo digo? Simplemente porque para tú trabajar en, en un broker, que es el intermediario que hay entre, eh, entre este mercado de Forex y tú, necesitas muchos requisitos. Esos requisitos, eh, uno es de los cuantos que, que piden es el KIC o lo que en español quiere decir conoce tu cliente. Tienes que darte de alta, tienes que dar tu número de identificación, una foto con tu cara y el documento por ambos lados. Y muchas veces te piden hasta documentos de re del recibo de agua, del recibo de luz, para corroborar que realmente eres tú. Para ellos saber quién eres tú, que el dinero no provenga de lavado de dinero, que seas mayor de edad que realmente tengas un trabajo fijo para ellos saber que no es lavado de dinero como ya repetía anteriormente y una vez que te aprueban ya puedes eh, estar tú trabajando en forex ahora bien en Omega Pro no te piden absolutamente nada de eso hasta donde yo me dé cuenta simplemente eh, llegas, te invita una persona, te haces una cuenta y entras así de fácil, así de sencillo otro de los puntos por los que me doy cuenta de que no, eh, no trabajan en Forex realmente es que eh, todos los brokers necesitan estar regulados, necesitan estar eh, que haya una persona que los esté auditando para ellos dar la certeza a los inversionistas de que pues todo lo que hacen es legal de que no están estafando a la gente y que esto es una captación legal de dinero. Pues bien, resulta muchachos que eh, Omega Pro hace algún tiempo estuvo regulado por la FCA, pero después de un tiempo perdieron esa regulación. Actualmente no hay absolutamente nadie que los que los regule. Ellos pidieron explícitamente, que no querían ser auditados, y pues ¿qué pasó? ¿Qué, ¿Por qué ya no están regulados? Pues bien, le hicimos esta pregunta a los líderes, eh, a uno de los líderes que estaban transmitiendo en una charla de Zoom en ese momento, y esa, esta, fue la respuesta que nos dieron. Apenas hagan en y les dijeron sobre el registro de la FCA ¡Oigan! Pues, ¡Muchachos, no nos enfoquemos en lo que no hay! ¡Ah, ¡Qué que interesante! Hay un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 OMP Money no nos ah, da nada. Interesante. Money no nos da rendimientos OMP Money no nos da red OMP Money no nos da absolutamente nada Estamos es en Omega Pro Omega Ah, que tiene, pues ya financiero que nos está Ah, no, llegando vale. Al éxito y a la libertad Cuando esté, pues la, la empresa lo anunciará hay que entender ah, que eso es un producto, que eso aparte, que eso tiene sus eso nada, nada que ver, no tiene nada problemas, problemas, que, que la mayoría de la gente en la red entorpece en todo ah, lo que, que se ponen a mandar publicaciones a la FCA, ah, producto, que si eso es verdad. Entonces y entonces antes presumían trabajo, que tenían ese permiso y, y se lo enseñaban a todo el mundo el pero ahora como no, lo sea, lo no, importa, libertad, no no eso no importa eso no no seguimos trabajando se llama Omega Pro Ajá. se llama las licencias de trading que nos dan un interés compuesto centremos mm. en, en eso ah o sea, muy bueno llegarme artículos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 a mí me mandan un enlace y yo esa vaina ni la miro ni la leo. Muy Entendamos profesional. En el momento que estamos, estamos en un momento claro que los negocios cambian. Siguen remasticando eso de la superfinanciera. Yo le digo a la gente, ¿cuál es licencia eso, hombre? Por Dios, no tiene licencia? <risa> Uy, pucha, <en> parte <risa> ¡No, hay por Dios. Dios! La gente se sigue y se sigue y se sigue haciendo millonaria. La gente ¡No, por Dios! una licencia que un medio de comunicación dijo que de la superfinanciera... Chacho, olvidémonos de eso, no nos centremos en eso. Yo sé que la gente tiene esas inquietudes. Olvidémonos no, de lo que dicen la las la superintendencias. La ¿Qué son ellos? ¿Qué es una superintendencia? Ustedes están, están ganando plata, ustedes siguen las metiendo no dinero? dinero. Cuando esos cambios llegan y les están toma tomando... No, pueden kilo, ser tan descarados. Todos estos líderes tienen mucha experiencia en este tipo de esquemas Ponzi. Muchos de ellos ya han trabajado en otras que han durado muchísimo tiempo. Y cada vez que sacan una nueva la van mejorando para que dure en el tiempo una de las técnicas que utilizan por ejemplo en Omega Pro es que tus ganancias te la dan hasta después de 18 meses porque 18 meses simplemente es un número que nos dan X para que sea un plazo ni tan excesivamente largo ni tan excesivamente corto pero resulta que no puedes sacar tu dinero antes de tiempo sin antes que ellos te hagan una, eh, te den una multa por sacar el dinero entonces realmente tú lo piensas dos veces antes de sacar el dinero entonces por esta y muchas otras cosas más Omega Pro está diseñado para durar en el tiempo y que el dinero permanezca lo más el tiempo más largo posible dentro de la compañía la primera pregunta es ¿por cuánto tiempo se planea? El proyecto de Omega Pro cuando la compañía empezó No hubo nunca una fecha en la cual nosotros planeáramos parar la compañía La compañía fue creada para hacer las cosas de la manera correcta myself and uh, the corporate team at Omega Pro, el corporativo y yo hemos visto como compañías lastiman a muchísimas personas a lot of companies hay unas compañías que incluso fueron diseñadas para fallar los dueños de estas compañías sabían que no iban a durar Just based on simple math, we could look at those companies and see that they would never last more than maybe six months. Solamente viendo matemáticas simples, podíamos analizar estas compañías y darnos cuenta que no iban a durar más de seis meses. The owners would be happy, and everyone else that got involved would be hurt. Los dueños estarían felices y todas las personas que se involucren con estas compañías saldrían lastimados. So when Omega Pro was designed, así que cuando diseñamos Omega Pro. Uh, de y and Andreas are brilliant thinkers. Dilaur y Andreas son muy grandes pensadores. They understand math and how to create a compensation plan on uh, a, uh, a platform that can last for a long, long, long time. Ellos entienden de matemáticas y entendieron cómo poder crear una plataforma que pudiera durar años y mucho mucho tiempo. Si hasta este punto crees que yo estoy manipulando la información. Si hasta este punto crees que yo estoy diciendo incongruencias. Si hasta este punto crees que el, todo lo que te he dicho es mentira. Pues déjame decirte que no lo digo yo. Lo dice la propia página de Omega Pro. Vamos a seguir leyendo este otro párrafo para que ustedes se preocupen más. Para que ustedes... <coughs> para que ustedes... Eh, se den cuenta que ellos mismos se lo están diciendo, yo no estoy agarrando este texto de otro lado, yo no estoy agarrando, yo no me estoy inventando cosas, ellos mismos se lo están diciendo, cualquier opción, noticia, investigación, análisis, precio u otra información contenida en este sitio web se proporciona como, a un, como un comercio general del mercado, o sea, como un comercio general del mercado, ¿Dónde quedó entonces la inversión en, en criptodivisas? Y no constituye un consejo de inversión. No aceptaremos responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluyendo, entre otros, cualquier pérdida de ganancias que pueda sugerir directa o indirectamente del uso de o de los productos. En otras palabras te están timando te están robando porque esta aclaración está hasta el puro final donde nadie lo lee porque cuando yo entro si lo tengo en español porque cuando yo entro no me lo tira en español la persona que ve esto si no tiene el interés de saber que lo que él dice aquí no lo va a leer porque está tan escondido pues bien muchachos, eso ha sido todo por el video del día de hoy. Espero que realmente les haya gustado, esta información les haya servido de algo. Si conoces a alguien que necesite ver esta información, envíales este video por WhatsApp, envíaselo por cualquier medio posible. Eh, y eso es todo. Nos vemos hasta la próxima. Chao.